La psicología es una profesión que tiene como premisa el cuidado del otro. El otro, llámese consultante o paciente, acude al psicólogo descubriendo sus fragilidades, de hecho venciendo estigmas y confiando en el trato ético, es decir, compasivo y cuidadoso del profesional. El profesional ha de tener la conciencia que frente al consultante está en una posición de jerarquía, de poder, luego podría dañarle y por ello debe ser sumamente cuidadoso en sus actos. En otras palabras, estamos diciendo que el ejercicio profesional de la psicología está regido por la compasión. Compasión etimológicamente significa sufrir juntos, tratar las emociones con simpatía. Es decir, es un valor, es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. Tanto así que otras definiciones traducen compasión como ver la miseria con el corazón. Desde este punto de vista, el principio ético más importante a poner en práctica por los psicólogos ha de ser el de no maleficencia. Y en ese sentido, el psicólogo ha de cuidarse de, ser, de no ser paternalista para no satisfacer su ego y para no ser simplista y dar al consultante simplemente lo que éste le pide. El cuidado, en ese sentido, el ejercicio de la psicología no se presta desde la intuición. El profesional ha de prepararse para prestar idóneamente la ayuda que los usuarios requieren. El profesional debe ser autocrítico en su ejercicio y por ello debe cuidar que su arsenal terapéutico haya pasado por la prueba de la evidencia. La mejor ayuda o servicio a un consultante es ampliarle la visión sobre sí mismo y potenciar sus recursos para afrontar sus dificultades desde sus propias capacidades. John Carles Melish, al escribir Ética de la Compasión, señala que la ética configura espacios de cordialidad. A esto se refiere con la ética de la compasión y manifiesta que no tiene sentido la ética como normatividad, pues la ética siempre irá más allá de la norma. Ética como relación compasiva significa dar respuesta al dolor del otro, siempre examinando nuestra respuesta si ha sido la adecuada o no.